¿Sabías que si no fuera por Julio César y León Alberti no tendríamos la ciberseguridad como la entendemos hoy en día? La criptografía viene del griego criptos y grafé, que significa escritura oculta. Es el arte de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo enigmático, para que así lo que está escrito solamente sea entendido por quien sepa descifrarlo. En el siglo I, Julio César utilizaba este método para garantizar la confidencialidad de los mensajes que intercambiaban con fines militares en el Imperio Romano. Así, León Alberti, en el año 1465, creó la tabla criptográfica. Demuestra qué tan seguido se usa una letra del alfabeto, así cualquiera podría descifrar una clave de sustitución. Por ejemplo, en inglés la letra que más se usa es la E, y si en un documento cifrado la letra que más veces aparece es la K, entonces representa la E. Este arquitecto italiano ayuda a inutilizar las claves simples. Esta es la práctica que deberíamos aplicar como usuarios de la red para hacer aún más seguros nuestros movimientos online. La criptografía hoy en día permite descentralizar la información que almacenan los sistemas para reducir posibles ciberataques. Es un método más seguro para los datos, sobre todo para las empresas que usan las redes peer-to-peer. -peer. Estas redes protegen la información mediante identidades digitales, que a su vez se protegen de las violaciones de datos mediante métodos de hash criptográficos.